Bienvenido a tu espacio de Biosabiduría Ancestral. Gracias por estar aquí. Deseo de todo corazón en estos momentos encuentres respuestas a través de esta guía para tu alma con el oráculo de Biosabiduría Ancestral. Pues es nuestro deseo, nuestra intención que tu alma te guíe hacia la paz de tu ser y puedas vivirla y palparla a través de la abundancia que ya merece, Pisis gracias por estar aquí recuerda suscribirte al canal darle like activar la campanita que está por aquí abajo para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti Este mes ha sido de mucha transición, Piscis. Ha sido de muchos cambios, de rompimiento de creencias, de paradigmas mentales. Y estás vibrando con un presente en donde los detalles son importantes y ahorita te voy a hablar de cuáles son esos detalles que es importante que tengas en cuenta. Te invito a visitar, aquí abajo te voy a dejar el link. dos conferencias, de dos videos bastante importantes para que puedas comprender e ir remembrando quién eres por qué estás hoy aquí cuál es el camino hacia tu evolución y por qué en sabiduría te decimos que la humanidad ya está lista para despertar Tú eres parte de esta humanidad, mi querido Piscis. Y bien, está bastante interesante tu guía de este mes, puesto que estás vibrando en un momento en donde te estás redescubriendo, Piscis. Estás remembrando quién eres. Esta carta, detalles. Eh, nos habla justamente de estos sentimientos, de estas emociones que estaban por ahí ocultas y has estado empezando a trabajar, a sentirlas, te estás sintiendo con mayor claridad sobre la vida que quieres, ¿Ha estado, has estado viviéndote en certeza de hacia dónde vas, Pisces, esta brújula que es tu alma, la estás escuchando, estás escuchando tu intuición, te estás dirigiendo hacia, hacia esas metas, estás disfrutando el camino. Algo sucedió aquí en tu, en tu caminar, en tu camino por la vida, en donde recibiste justamente un estímulo, un estímulo que te llevó a despertar tu verdadera esencia. Este estímulo... Pudiste haberlo sentido como una catástrofe, como... Fue algo inesperado este movimiento que hubo en tu vida. Cerraste, cerraste algunas relaciones importantes para ti en trabajo, en negocios, relaciones afectivas. Y no significa precisamente que las hayas dejado hayas eh, terminado estas relaciones sino este estímulo fue como cerrar un ciclo fue un poco doloroso y a través de este de este estímulo que recibiste fue que empezaste a vivirte en mayor claridad sobre quién eres sobre lo que deseas realmente en tu vida Empezaste a, a, a, a confiar en ti Y hoy se te invita a que aparte de confiar en ti Y en ese poder interior que tú tienes Te entregues plenamente en certeza Al poder superior que hay más arriba de ti Como tú le llames Si le llamas Dios, Buda, Jehová, Universo, Fuente Está bien, la palabra la palabra solamente es para que tú lo identifiques, sin embargo esta fuerza universal, esta fuente es para todos puesto que a todos nos creó y todos somos hijos de él o de ella. En este presente en donde estás empezando ya a, a deslumbrar, a vislumbrar hacia dónde vas, estás sintiendo que brillas, te estás sintiendo acompañado, la gente está volteando a verte pisis. Es importante que remembres, que recuerdes que no estás solo, no estás sola. Esta claridad de la cual estás disfrutando en estos momentos te dice que continúes con ella, conectes con tu alma, aceptes la ayuda divina a través de mensajes, de personas, de situaciones que te mantengas en observación como con esta lupa ¿no? en observación para que descubras la bendición oculta en cada una de las situaciones en las que te presentes y que confíes confía plenamente en este en este caminar nuevo en esta nueva vida, en este nuevo proceso para ti Pisces recuerda que eres una persona que está en constante movimiento, en constante cambio y que con esta carta de la educación te dicen que no te resistas a nuevos aprendizajes a nuevas formas o estrategias de dirigir tu vida sobre todo en la parte profesional no te cierres a lo poco o a lo mucho que crees saber en realidad, lo que hoy sabes, está bien para el momento en el que te encuentras. Sin embargo, si quieres avanzar, no te, no te limites, ábrete a una nueva educación, ábrete a nuevas formas. Te servirá mucho empezar a involucrarte, cómo es que la tecnología está avanzando y cómo es que tú puedes integrar esta parte a tu vida profesional quieres ya una vida en donde no tengas que continuar con esta creencia del esfuerzo donde hay que tronarse esta, esta creencia que viene del ego y que aprendimos a lo largo de la vida en donde hay que esforzarse hay que sacrificarse estas creencias ya no están funcionando en ti Puesto que tú quieres una vida en donde te sientas fluido, fluida. Y hoy te dice el mapa mágico, edúcate, investiga, no te resistas a estos cambios en tecnología, a estos cambios en, en conocimiento. Lo que hoy sabes, Pisces, es incomparable con lo que puedes remembrar de ti mismo, de ti misma a través de de tu apertura a nuevos modelos de conocimiento porque en este presente estás abriendo las puertas al movimiento Pisces estás abriendo las, las puertas a vivir una vida digna, una vida jugosa, una vida emocionante una vida donde sientas que solamente estás siendo llevado como, como esta imagen en donde la avestruz está llevando el campo Hay un cielo, está eh, este globo Y la lleva Es el medio de transporte Y si tú te dejas guiar por este espíritu santo Espíritu en libertad Santidad significa libertad Este espíritu en libertad que solamente te... Te, te pide que le abras la puerta para que te guíe de una manera fluida como lo está haciendo esta avestruz vas a comprender que todos aquellos miedos mentales, creencias limitantes paradigmas que ya no te sirven de sanar desde la raíz aquellos miedos que te detienen, que te limitan, para que en este viaje de la vida, en este viaje que te invitan a emprender, puedas fluir y puedas ir más liviano, igual que este globo, como si solamente estuvieras siendo transportado de una manera pacífica, de una manera tranquila, este impulso que recibiste en meses anteriores, aun cuando tú no comprendiste el motivo por el cual estaba sucediendo, te está abriendo la puerta para que despiertes este poder interno que tienes, ábrete a esa posibilidad a estos nuevos conocimientos no te limites Pisces puesto que el nuevo conocimiento ampliar esta, esta sabiduría que ya tienes, que ya traes en tu USB ampliarla te va a permitir poner nuevas formas en tu vida implementar cambios, implementar acciones para que en tu vida empieces a vivirla de una manera tranquila empieces a vivir la vida que realmente quieres Y si, si tú te abres al conocimiento investigas nuevas tecnologías investigas cómo está avanzando la vida y cómo se están generando nuevas formas de ingresos en diferentes partes del mundo a través de, de internet, a través de, de, de las plataformas que están ya a tu disposición Te darás cuenta que este empujón que recibiste Fue para que empieces a vivir la vida que realmente mereces Estás en este movimiento Y estas creencias limitantes que rebotan a veces en tu mente y te generan miedo Te vas a sentir con esta fuerza interna para, para quitarla, solamente es una decisión. Hay dos caminos, Pisces, o, lo, o, o caminas en este movimiento a través del miedo o a través del amor. La diferencia está en que a través del miedo te vas a estar sintiendo bloqueado o bloqueada. Y eso no es responsabilidad de nadie más. Ni causa de alguien más allá afuera Sino de tus propias creencias de ti mismo, de ti misma Creencias que te compraste Que ya no te sirven Cuando vibras a través del de amor Cuando conectas con este ser superior, con la divinidad Cuando tienes la certeza de que como hijo o hija de él o ella Como tú le llames tienes derecho a la abundancia y lo aceptas y actúas con esta responsabilidad de llevar las riendas de tu vida de manera consciente te darás cuenta que el drama en el que has estado viviendo todos estos años de tu vida solamente es una ilusión y que con esta decisión del cambio y de redirigir tu brújula hacia la paz de tu alma vas a impactar de manera positiva tus finanzas sobre todo y tus relaciones estos cierres de ciclo que hubo o estos movimientos en relaciones ya sea de pareja o de empleos Te abrieron la puerta, abriste la puerta al momento de tomar esta decisión del cambio, de empezar como a aceptar este empujón que te dio la vida, abriste la puerta justamente a nuevas relaciones, nuevas experiencias alineadas a tu nueva energía. De ti depende, Piscis. desde qué lado quieres seguir avanzando a lo largo de la vida, desde el miedo o desde el amor. Remembra esta sabiduría que tienes, ábrete al conocimiento Te vienen cosas bastante, bastante positivas piscis, estás brillando, déjate brillar, sigue brillando, sigue brillando Y cuando salten estos pensamientos en tu mente Estos pensamientos erróneos Está bien hacer una pausa y regresar a tu centro regresar a una observación para que tengas claridad, pídele ayuda a este poder superior, pídele ayuda al Espíritu Santo, este Espíritu en libertad, santidad, significa libertad, pídele ayuda a ellos para que seas guiado y sientas cómo estás siendo llevado a través de este movimiento, como si estuvieras siendo cargado, cargada. El estímulo, el empujón que la vida te está dando, Piscis. Te está abriendo puertas que no te estás imaginando que vienen para ti y puertas bastante positivas para tu vida. Recuerda suscribirte al canal, darle like. Aquí abajo te voy a dejar los links de dos videos bastante importantes para tu remembranza. Uno de ellos te habla de acerca de cuál es el camino hacia tu evolución y otro, para que te des cuenta lo que está sucediendo en la humanidad y por qué es momento y ya estamos listos, tú también, por ser parte de esta humanidad, para este despertar espiritual, este despertar de tu libertad. También te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, aquí abajo en la descripción está el link. Gracias por todo Pisces, te mando un abrazo de mi alma a la tuya. Y te espero en el siguiente video.